Las capas de ajuste dentro de Adobe Premiere Pro tienen un sinnúmero de utilidades. Sin embargo, la que vamos a utilizar aquí es para mejorar el color. En el panel de proyecto, en la parte principal, en la parte inferior, damos un clic y elegimos capa de ajuste. En este momento se va a despegar una capa de ajuste que tiene todo el tamaño del video. Vamos a dar clic en OK. Esto que está aquí, lo se va a colocar como capa de ajuste, clic y arrastro sobre la línea de tiempo... Ahora voy a hacer esto, clic y arrastro, voy a alargar toda la capa sobre la línea de tiempo porque esto viene por defecto 5 segundos. Con un clic la vamos a seleccionar. Ahora otra vez en el panel de proyecto vamos a elegir efectos. En el buscador a mí me gusta trabajar muchísimo con lo que se refiere a curvas. Así que elegiremos RGB curvas y clic y arrastramos. Damos un clic aquí para activar la capa de ajuste. Si en la parte izquierda no te aparece el control de efectos, te vas aquí a efectos, esperamos unos segundos y ahora tenemos aquí todo lo que se refiere a la capa de ajuste. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues simplemente una pequeña mejora del color, mira hacia abajo se hace un poquitito cyan, hacia arriba se hace rojo, clic y arrastro hacia arriba, clic y arrastro hacia arriba para hacerlo más verde y para hacerlo un poquitito más rojo. Mira lo que va a pasar aquí cuando ocultes la capa de ajuste, mira. Como tienes un poquito oscuro, lo tienes un poquito más claro, pero también puedes crear otra capa de ajuste para hacer muchísimas más locuras visuales dentro de Premiere.